Camino pensando en la humanidad, camino de nunca acabar Me pone a soñar, ya tengo mi plan, actúo local, no olvido de celebrar Veo que el mundo no para de hablar y a mí me parece normal No entiendo el por qué no ya el volcán Siento el calor, es del motor, mucho dolor y poco amor No existe doctor que quite el ardor Son las doce, suena el reloj, la ira que saco no tiene color Negro puro carbón, después de escupir amargo sabor Hazme un favor, déjalo ahí que me encargo yo Si te acercas tú, te llévalo yo Camino pensando en la humanidad